Por cierto, esa autovía, una de las que tiene más vicio de construcción, de acuerdo al mismo Ministerio de Obras Públicas, 21, sí. 21 puntos peligroso. peligroso con vicio de construcción. El problema con el peralte, que y la inclinación. 100 kilómetros por ese costo simplemente supera a lo que invierte Alemania en la construcción de su carretera como 5 veces el, co el costo, sí, de esa vía. Además mantenerla y pagar ese peaje sombra que ahora va a ser tres mil y pico de millones de pesos en este año está dentro de los peajes sombra más costosos en toda la historia de América eso es increíble lo que está pasando con eso y nadie lo audita bueno salud primaria vámonos a salud primaria pero antes yo quiero que me pongan un, un video que hay del hospital Calventi el primero que estaba a oscura. Se fue la luz y ni planta hay. O debe haber posible, planta, bro. pero de seguro están dañados. Tal vez no tenían gasolina. Pero ¿Cómo es posible con tantos cuartos que hay? Eso, en este país. eso es increíble. Y tanto funcionando Ese ganando, no, ese cuarto. no. Ese no. Es el Hospital Calventi. De eso vamos a hablar más, eh, más adelante. De eso vamos a hablar también. El Hospital Santísimo. Calventi. Es el otro. ¿Cómo? Es el otro. Donde está el Hospital Calventi a oscura. Miren, señores. No, no, no, ¿por qué? Eso fue ayer. Eso no es que fue en el año 88, es la misma noticia del año 88, el año 70 y pico, es la misma cosa. ¿eh? Y ahora con todo el progreso, no hay luz tratando a los pacientes en, en emergencia, donde están, donde quiera, en un hospital tan necesario. Yo quiero que me pasen también, eh, miren eso, montarse por... Es que no tiene planta el hospital, eh? Bueno, Muchachos, vamos a mandar al equipo eso, eso de prensa algo, Que haga un reportaje de ese hospital Eso es algo Por favor. sumamente caótico eh, Quiero que me pasen El primer video Los campesinos del Seibo Estaban sí. sí, en vigilia, ese es el padre El párraco del Seibo, yo tuve oportunidad de Español, compartir. ¿verdad? Sí, tuve la oportunidad de compartir con él en el Seibo Con algunos trabajos sociales Y quiero decirle que ese señor le ha entregado La vida al CEIBO, a trabajos sociales con la comunidad. Es bueno que escuchemos lo que él nos dice. Si se puede escuchar. Entonces nos trajeron aquí al Hospital Traumatológico Darío Contreras, en el, eh, a otro grupo, al Moscoso Cuello, Moscoso y a otro grupo a las Fuerzas Armadas. Y cuando estábamos aquí en Aguagua... Eh, un militar, un militar que estaba allá nos dijo que nos bajáramos porque si no iba a haber mucha represión, mucha represión, estaban todos los policías antidisturbios para tirarnos bombas lacrimógenas dentro para que bajáramos de la, de la guagua como han hecho con los otros grupos. Entonces nos bajamos de la guagua aquí. Anoche a las dos y media de la mañana, sorpresivamente se apersonaron militares contra motines, militares especiales, y le entraron al campamento de los campesinos del Ceibo, que estaban en una protesta pacífica frente al palacio, solicitando que el gobierno le diera sus tierras. ¿Por qué? Esto, este asentamiento fue hecho por los Joaquín Balaguer y se le entregaron títulos del Instituto Agrario Dominicano. Entonces el gobierno de Danilo Medina viene y lo vende a un cubano y deja a los campesinos sin tierra. Más de 30 años con esas tierras. Algunos 40 años con esa tierra. Toda su familia. ¿eh? Y vienen solicitando, buscando una ayuda. Después de varios días de protesta pacífica, demacrado, con problemas de salud, con, serios, eh, con serias consecuencias de salud en sus cuerpos, entonces le entran, le entran duro y lo despojaron con, a la fuerza. A, anoche a las 2 y media de la madrugada. Las mujeres fueron trasladadas... A, a un hospital, y los hombres no se sabe, no se sabía todavía esta mañana dónde estaban. Pero ellos estaban entrando en el público o algo. No, ellos es estaban que, acampando que... en tienda de campaña, tranquilos, en una isleta, y todo el mundo pasaba y todo pasaba bien. Y en vez, de buscar una en vez de darle una respuesta positiva a su reclamo de tierra, tierra que fueron entregada por el doctor Joaquín Balaguer, por título del Instituto Agrario Dominicano y luego ahora el gobierno desconoce eso y lo vende a un ciudadano cubano. Todo esto está pasando. Pero no lo ha recibido, Julio. No, no, no lo eh, recibieron. No, la, la información más reciente, discúlpame, Que reciban esa gente... Eh, permíteme, es que, es que tengo siempre una información siguen... Ah, el tema de sí. si se les recibieron o no. Ellos eh, solicitaron la, la manera de que fueran pudieran ser recibidos por el presidente Medina y él los dirigió al el director de, del Azúcar, del CEA. Del, del del y él conocía el caso y no había dado respuesta porque ellos están cansados de ir al CEA. Sí, Entonces, eh, los reciben por pedido del presidente Medina. Eso fue reciente. Eso fue, en el no sé si en el día, en la madrugada, en lo que iba de mañana de hoy. Pero sí ya fueron recibidos. Pero ya este señor, el director del CEA, sabía la situación. Tienen que esperar claro. que la gente haga esto. No, no, no. Pues, a la el tío, tío, que lo que recuérdate no, que sí el CEA... Recuérdate Resuelva que el CEA, Fulvio y demás, recuérdense y que y no el CEA se, se, no se, no se ha visto envuelto en unos casos de ventas irregulares donde sí. hoy el incumbente anterior... Sí, fue sometido, está cumpliendo una condena. para el tiempo con la llamada. Sí, para aunque no sé si... Buenos días. Entonces. Buenos días. Sí, buenos sí. Días, sí. Vamos a escucharlo. Buen día. Sí, muy buenos días. Para equipo. el tiempo. Eh, Yo le voy a ser honesto con esto. Ah, ese mismo problema pasa también con educación. Tres meses de vacaciones, profesor. Y no arreglaron los la escuela. Tres de meses de vacaciones y no arreglaron la escuela. Entonces, ahora, sí, Martín, ayer yo vi por el programa diciendo algo. No, ya no tiene razón, es que tenían todo el tiempo de vacaciones. Yo soy, yo soy padre de cuatro niños es que están en la escuela. Y déjenme decirle a Oye, esta es la última que te voy a decir. Yo tengo que mandarle papel higiénico a los niños míos en la mochila. Claro. Porque ni eso van en la escuela. esa es eh, la realidad. Sí, es y otra cosa es eh, con respecto a eso: ¿podían mm. esa pobre gente llegar a, eso, a esos extremos? No. Que el presidente de la República va y le mete una mentira por allá en un campo, que ellos nunca han visto un presidente y ya se pone loco con la, que la o sea, visita sorpresa, que es mentira. Entonces, eso es, que ya, ese es el gobierno no, no, no. Que, que, que por lo menos el PLD representa. La Lamentablemente, estamos mal, profesor. Y el papel de baño, bueno, Fulvio, verdad, y las tizas tienen que comprarlas. Miren, dos, miren lo que pasa en la calidad del gasto, cómo anda el gobierno. ¿Qué desastre a Reacciona la administración? simplemente a los casos que se le están demandando. Sí. Eso es lo que yo decía esta Qué mañana. ¿Qué desastre tenemos en la administración? 12 mil millones de pesos en Nominilla todos los años. Todos los años. ¿eh? Y no hay 2 mil millones de pesos para la atención de la salud primaria. 5 mil millones de pesos en propaganda y publicidad. Más de 5 mil. Cinco veces más... De lo que se invierte en vivienda. Aquí tenemos un retraso de 2 millones de vivienda para el pueblo dominicano. Y hacen tres viviendas en la ciudad de Juan Bosch y cacarean tanto sí. que más fueron la publicidad, más gastaron en publicidad que lo que hicieron. 1.200 millones de pesos en festividades cuando van e inauguran obras, o la visita a sorpresa, o festividades de Romos y, Br y Francachela. Más de 1.200 millones de pesos. 4.600 millones de pesos dispone el presidente. Él como presidente está disponiendo de 4.600 millones de pesos. Pero para la salud primaria no hay tres pesos. No hay un chele. También más de 1.200 millones de pesos se gastaron solamente en septiembre para hacer de un penco un candidato. Eso es increíble cómo se está, está administrando buena, ¿eh? el gobierno con los recursos del Estado. Buena, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando? Cállame, Tenemos ya, ya, que salir ahí. de y esto. Tiene que haber un cambio. Esto no puede se seguir apoyo, igual. Que, apoye, que estén ya empeñando eh, al presente soca. y al futuro dominicano. a nuestros ¿Y cuánto le van a dar a los diputados y los relaciones? senadores ahora en diciembre? Bueno. Eso, eso no puede continuar así. Tuvo Entonces, problema. bajo esa que situación... Este trato que se le da a los campesinos, a los que producen la tierra, a los sí, que producen claro. alimentos, un trato indecoroso, un trato asqueroso, un trato irrespetuoso, no se puede seguir permitiendo. Hoy, ellos y mañana nosotros. Sí, y así claro. también nos están irrespetando a nosotros como ciudadanos de este país, usando el dinero de nosotros como ellos quieran, como se le antoje. Y le doy los dos minutos. Mira, bien, se, déjame... No hay dinero para, hacer, ya, oye, para lo hacer, lo Como a mí me llama... Yo di mi punto de vista, cambiar, acerca ¿cómo? de las concepciones históricamente en la sí, República en Dominicana el trabajo, y, le, y el ingrediente de, de, del obismo interno y de funcionarios, de allegados, eso es lo que debemos de erradicar, es decir, es contra eso que tenemos que luchar los políticos de hoy, que ya no se continúe utilizando el Estado para enriquecernos, es decir, enriquecerse otros con una serie de concesiones. Mira, Pero el problema cosa. es que no hay opción. Pero fíjate, algo. Luis Abinader que. que, mira, se, que, mira que se representaba la opción. Se en, va el a el a la en el año 2001. La fuerza del pueblo. Mira, en el año 2001, en el mismo, eh, un funcionario interesado. Hay introdujo, opción. Luis Abinader es el cargo. Oye, Introdujo. Administrar calidad del gasto. Oye, esto. Introdujo la trichumanería que consiste en el Estado compensar la mal llamada compañía autopista del Nordeste. La compensación se refería en ese momento que el Estado iba a compensar si el flujo de vehículos no llegaba al, al punto donde fuera viable cobrar. Es decir, que tiene las dos vertientes. Claro. Si dejan de pasar vehículos, el Estado tiene Le que paga. pagar la diferencia. Y eso no es una, eh, como dice... No es descubrir el agua tibia, eso ha estado ahí. 3, no va a vamos bueno, 3, pero 500. vamos a pero la para reclamar vino. esa vaina. la gente que estaba bueno. en el estadio aquí, que ella que, que venga para que reclamen pero eso Pero debemos ser juntos. A... Alguien me llamó para que me dijera que Leonel, que, dijo que eso fue en el 2001. Vamos a, cuando vamos. Hipólito. Mira, vamos a ir al eso lo, Periódico el... hoy. eso lo hizo Miguel Vargas. <risa> no, no, no. no Miguel es que eso lo hizo Miguel Vargas en el gobierno de, de Hipólito. Es, de... es eso. Ah, ah, ahora ah, que quisieron decir. Quien lo ejecutó fue Leonel Fernández. Y lo aprobó y lo firmó. Definitivamente el que fue y luego, como, al fue Leonel, que Pero como hizo, dijo Franco, como dijo Danilo Medina, que lo ha permitido. Si coña, ha, de, ha, de, ha, ha de ser justo, hoy, es hoy. <risa> eh, ahí, Frank, no justo, es sí, lo primero. Eso que eso dijo Franco, sé justo. Vamos a ir no al creo. WhatsApp. Vamos a ver qué vamos dice el WhatsApp. Con WhatsApp. Leonel, Hipólito, Lionel y Danilo lo tres, Vamos a ver qué nos tienen ¿Son nuestros, son nuestros amigos, son amables televidentes.